Producciones DP Conciencia 2022, mira el barrio y sus calles, mira el barrio y sus esquinas, mira, mira. Mira, criado en buen ambiente, según donde mirase La vida y sus pases, fue todo de repente El niño parapente, metido en una clase Sentado en una silla, nadie estaba presente Vente, no somos delincuentes Son demasiadas leyes, pero no para los reyes Aquí todos son jefes, vendiendo a su tierra y a su gente Turismo en Alicante, futuro de Guardan los billetes, aprietan los billetes Falta el arma en la frente, con tanta droga ya nadie lo siente No dejes que se seque la fuente, me sale la serpiente Fuerte desde el vientre, más malo que la peste Lo pinto de verde, conecto con el ken que Sano la mente, medicina insurgente, por el monte crece Aumenta mi mirada como si fuera lente No me tientes, a veces se me entiende Comprimo el mensaje hasta que pete Huele a efe, mi miedo ya no se merece Despierte, invierte, si es para el común nadie pierde. Hoy me quedo hasta que cierre. Vamos, Tete, ¿Qué pretende la vida breve, el sistema te vende. Si tienes hambre, mira bien lo que se cuece Si sueltas el volante, el camino se tuerce. 03012 012, también 013, de peca siempre vuelve. Por debajo se mueven, mira. El barrio y sus calles, mira. El barrio y sus esquinas, mira. Urbanismo en la avenida, mira, así se gentrifica. Mira, el barrio y sus calles, mira, el barrio y sus esquinas, mira, que ya vienen los turistas. Mira, así se gentrifica, mira, el barrio y sus calles, mira, el barrio y sus esquinas, mira, el barrio y sus calles, mira, mira.